Una vez más, muy buenas noches mis queridos amigos Qué gusto tenerlos en la sala esta noche Hoy vamos a desarrollar nuestra escuela de líderes Estoy muy contento de tenerlos a ustedes en nuestra sala Bienvenidos, a ver los que tienen su micrófono prendido Pueden ustedes apagarlo, así podemos mantenernos en silencio Mientras desarrollamos la conferencia Muy contentos, como les dije, a todos los mexicanos, colombianos, brasileros peruanos que están con nosotros, bienvenidos y por supuesto, qué gusto de tenerlos esta noche aquí. Hoy, como todos los miércoles en la noche, vamos a hablar acerca de liderazgo y voy a compartir mi pantalla con ustedes para poder seguir una secuencia de temas que nos van a ayudar a todos a poder comprender mejor el tema de esta noche. Así que eh, vamos a poner toda atención y si ustedes tienen alguna pregunta al final o algún comentario con muchísimo gusto, vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan también participar de esta conferencia. Bueno, mi nombre es Boris Darmont, soy doctor en psicología, educacional y tutorial. Es un privilegio para mí eh, trabajar siempre ayudando a las personas al desarrollo personal. Soy coach ontológico profesional y con muchísimo gusto trato de ayudar a las personas de manera individual y también grupal, aquellos que de alguna manera nos solicitan poder conducir sus vidas a una vida mejor y por supuesto resolutiva. Como dijimos esta noche, la responsabilidad tripartita de un líder. Vamos a hablar un poquitito acerca de esta responsabilidad tripartita. ¿Por qué es tripartita? Vamos a mencionarlo esta noche aquí. Tal vez vamos a contestar una pregunta importante que muchos de nosotros quisiéramos responder esta noche. ¿Cuán importante es la influencia de un líder responsable y en qué medida puede afectar positivamente en su equipo? Tal vez muchos de nosotros cuando lideramos un grupo de personas, no nos damos cuenta que esas personas nos siguen, ya sea por nuestro carisma, ya sea porque los hemos contactado, o porque de alguna manera nos hemos convertido en un rol moro, significa un modelo para esas personas. Yo tengo el privilegio, y diría yo un privilegio un poco este, inmerecido, eh, porque no merezco eso, ese privilegio. Algunos me han llamado y me han dicho, Boris, tú no sabes lo importante que ha sido escuchar esa conferencia y cuánto me has ayudado. Yo me pregunto, ¿qué es lo que dije? ¿Qué le habrá impresionado de aquello que mencioné? ¿Qué será lo que él guardó en su corazón y justo cayó en el espacio de necesidad que él tenía? Y me pongo a pensar en la responsabilidad que tengo cuando doy una conferencia y cómo puedo influenciar positivamente en las personas, si no necesariamente son de mi equipo, pueden ser de otros equipos, digo yo, cuán importante es la, la influencia de un líder responsable. Intento ser responsable con las cosas que prometo hacer, intento ser responsable con mis palabras, y si digo de manera a veces un poco dura o ofensiva hacia un hecho, un acto, no hacia las personas, siempre digo yo que critico el acto de la persona y no la persona porque la persona merece nuestra misericordia, digo yo, ¿cuán responsable puedo ser yo como líder e influyente para que esa persona pueda tomar un camino diferente? Es cierto que como personas, siendo líderes, no necesariamente todos los que nos siguen pueden entender lo que nosotros queremos hacer o queremos influenciar en ellos. O no todos están dispuestos a comulgar con nuestra responsabilidad de líderes, pero hagamos algo para que podamos influenciar de manera positiva en un equipo que forme parte de nosotros y nosotros de ellos, de tal modo que podamos también ser parte no solamente de los actos eh, primarios del cuando se fundó el equipo, sino también de los frutos y resultados que muchas veces después podemos gozar juntos. Para ser un líder influyente se requiere ser un líder responsable. Es nuestro tema de hoy, porque la responsabilidad no es una característica de muchos. Muchos eh, actúan aparentemente con responsabilidad, pero no son realmente responsables porque hacen más el esfuerzo de manifestarse como tal, pero no necesariamente son personas responsables. ¿Cómo luego, cómo yo puedo ser una persona responsable como líder? Debo desarrollar en primer lugar una autoinfluencia. Quiere decir que yo tengo que construir o construirme como una persona líder responsable. Yo no recuerdo cuando yo era niño, que mis padres me dieran una opción a faltar, por ejemplo, a la iglesia. Yo no recuerdo que cuando era niño mis padres me dieran una opción para no bañarme cada día, no cultivar el patio. No me daban una opción para, por ejemplo, yo jugar antes de hacer mis tareas. Construirte a, a ti mismo es construir sobre tu identidad y, por supuesto, tu personalidad. Cuando yo llegué a los Estados Unidos ya tenía 37 años y recuerdo que en Estados Unidos, si usted no lo sabe o los que viven allí, las personas son puntuales en el horario. Yo recuerdo que fui a la iglesia un poco tarde, más o menos unos 10 minutos tarde ese sábado y no había nadie. Pero en los próximos 9, 10 minutos llegaron aproximadamente 1,800 personas a ese salón pero a la hora en punto, la gente estaba allí, escuchando el programa. Yo digo, ¿cuándo estas personas construyeron en sí mismos el concepto de la puntualidad, por ejemplo? Vamos a hablar más adelante acerca del manejo del tiempo, por qué es, es importante ser puntual, etcétera, etcétera. Pero es importante, si yo quiero ser un líder responsable, influenciar sobre mí mismo aquello que yo quiero mostrar más adelante y para eso tengo que construir bien mi identidad y por supuesto esta se va a manifestar a través de mi personalidad la gente va a decir este señor es responsable este señor sabe lo que dice este señor está, instru está instruido este señor tiene conocimiento él se informó no habla por hablar no le salen las ganas de decir, ok, voy a decir tal cosa hoy día, se me ocurrió y de ahí por ahí dice cualquier cosa. No, esta persona se influencia a sí mismo, se autoconstruye a sí mismo. ¿Cuál es el objetivo? Es mejorar la calidad de vida y contribuir a la realización de sueños y aspiraciones individuales. ¿Tú quieres ser un líder responsable que influencie a los demás? pero tú no puedes influenciar a los demás solamente si tú solamente quieres influenciar a los demás, vaga la redundancia y la repetición que digo, tú tienes que comenzar a desarrollar algunas cosas que competen exclusiva y únicamente a ti, por ejemplo, aspiraciones personales. Hace aproximadamente siete meses cuando yo me moví a este lugar, pensé y dije yo tengo que tener un programa en vivo todos los días a las siete de la noche. Eran mis aspiraciones. Entonces, cuando tú logras eso, la gente está esperando. Está esperando que tú cumplas tus aspiraciones. Porque ellos esperan que lo que tú dices ser responsable, lo seas. Ahora, el objetivo principal, porque tú tienes que autoinfluenciarte a ti mismo, construirte a ti mismo, es para crecer como persona. Porque esto es un proceso que dura toda la vida. Tienes que autoconstruirte a ti mismo, como un líder responsable, para que tú puedas influenciar de manera directa en tres aspectos. La primera de ellos, responsabilidad individual. Tú tienes un compromiso contigo mismo. Vamos a hablar un poquito de eso. También sobre la responsabilidad colectiva de tus equipos o de tu equipo. Tu equipo puede ser tu familia, tu equipo puede ser tu comunidad, tu equipo puede ser los que trabajan contigo en un negocio o en un una empresa, etcétera, etcétera. Y por supuesto, influenciar directamente en tu responsabilidad social. Muchos de nosotros somos muy responsables con nosotros mismos. No nos gusta trabajar en equipo y no nos gusta tener responsabilidad social. Somos muy individualistas. Pero esta noche yo quiero enseñarles no solamente a construirse ustedes mismos, sino también a construir equipos y con ese equipo a construir sociedad, que es lo que todos esperamos y buscamos. es responsabilidad individual. Es construir un nombre. Te hago una pregunta. Las personas que te conocen, ¿qué dicen de ti? Boris. ¡Ah! Es... Comienzan a hablar cosas negativas. ¿Cuál es el nombre que tú tienes en tu comunidad? ¿Cuál es el nombre que tú tienes en tu familia? A cierta edad, ciertos hijos tomamos preeminencia en nuestra familia porque tenemos tal vez mayor capacidad para hablar o una profesión mucho más influyente, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué saben ellos de ti que tienen un nombre respetable o respetuoso acerca de ti? Responsabilidad individual es pertenencia. ¿Te valoras a ti mismo? ¿Sabes quién eres? construyete, Construye tú mismo, tu propio yo, para que tú puedas entenderte a ti mismo en el contexto de las posibilidades. Cuando tú no te construyes a ti mismo, no sabes quién eres. En otra palabra, como decimos coloquialmente, si tú no sabes de qué madera estás hecho, no sabes qué tipo de muebles puedes construir. ¿Entiendes el concepto? ¿Cuál es tu imagen ante los demás? ¿Qué imagen tienen de ti? ¿Cómo te presentas ante los otros? Ah, este señor. Ah, este fulano. ¿Qué dicen? Cuando saben de ti como persona. Tu imagen. Oh, ese líder es un gran influencer. Así le llaman ahora ese joven es un influencer, esa mujer es un influencer. Ah, qué interesante. O sea, se han dado cuenta que tú transfieres ideas, transfieres cosas desde ti hacia los demás. El otro día estaba comprando una, un kilo de, de res, y le pregunté al señor que vendía, le dije, ¿conoce fulano de tal? Oh, por supuesto, ¿cómo no lo voy a conocer? Él me trae la mejor carne. Qué bonito es escuchar que alguien hable así de un amigo tuyo. Él me trae lo mejor. Eso se llama ser un buen influencer. Dar influencia positiva con una imagen, con una pertenencia, con un nombre que tú tienes acerca de ti. Te pregunto, ¿qué dicen los demás de ti? Un hombre con bastante sentido de responsabilidad individual cuida su salud. Yo no soy un buen ejemplo de eso, pero estoy tratando de aprender a cuidar mi salud. Y sin duda, lo estoy logrando poco a poco. Un buen líder responsable cuida su salud, cuida su alimentación. ¿Qué comes? ¿A qué hora comes? ¿Bebes licor? ¿Fumas cigarrillos? ¿Introduces en tus pulmones humo que destruyan tus... Eh, bronquiolos y esto se convierta en algún momento en algo dañino para tu salud. ¿Has subido de peso? ¿Has bajado de peso? ¿No estás durmiendo bien? Un hombre líder con responsabilidad individual tiene que cuidar bien su alimentación, su salud. Eso es parte de su imagen, de su influencia. ¿Te has dado cuenta que las personas que no dormimos bien tenemos mal carácter en la mañana? nos levantamos enojados porque hemos descansado bien. Un buen líder es responsable porque no puede dar esa imagen de cansancio, de desesperación, de rabia, de, de falta de, de, de control emocional porque no ha dormido bien. Duerma temprano. Un buen líder lee y lee cosas valiosas que le ayudan a construirse a sí mismo como una buena persona. La lectura es parte de nuestra responsabilidad individual cuando toma un, des, un proyecto ¿cumple con el desarrollo de los proyectos? es una persona que realmente cuando agarra o digamos la palabra agarra no es lo mejor eh, cuando toma y dirige un proyecto ¿lo hace responsablemente? es importante es una responsabilidad individual estás hablando de tu imagen de tu persona ¿Cómo es con su familia? Un verdadero líder responsable construye en su responsabilidad individual su responsabilidad con su familia, porque es, después de Dios, la primera, más grande opción, prioridad en su vida. Finalmente, la responsabilidad individual tiene que ver mucho con tu condición espiritual. Tienes tus emociones controladas? ¿Tienes un ser en quien, en quien tú crees y confías? ¿Cómo está tu fe? Muchas personas van a relacionarse contigo y si tú no tienes fe en la vida, en las cosas, en el tiempo, en Dios, en lo que tú vas conociendo del presente para poder tenerlo como experiencia para el futuro, posiblemente tu, tu, tu responsabilidad individual contigo mismo será una mala influencia para los demás. No, con ese no hables, ese siempre es negativo, ese no cree en Dios, ese no tiene conceptos de las cosas eh, reales, es un hombre demasiado insensible. Responsabilidad individual, valiosa contribución que te estoy dando esta noche para que tú puedas entender mejor acerca de eso. También necesitamos responsabilidad colectiva de equipos. De aquí tú tienes que mostrarte un poco como un proyectista, como un visionario. Número uno, la primera manera como tú puedes tener responsabilidad colectiva de equipo es proyectándote y tomando tú la iniciativa para comenzar nuevas ideas, para plantear cosas nuevas. Yo me considero un líder responsable colectivo con equipos porque siempre quise cuando comienzo un proyecto, que aquellos que forman parte de mi proyecto no se queden sin la información y el conocimiento que yo puedo contribuir. Por eso hacemos este, este evento. Por eso lo hacemos el sábado, por eso lo hacemos el domingo, por eso lo hacemos el martes, por eso lo hacemos el miércoles. Tengo un programa todos los días a las 7 de la noche porque quiero hablar acerca de las cosas reales de la vida espiritual. Quiero ser responsable colectivo de equipo porque hay muchas personas que de repente me siguen y quieren saber cómo pueden ellos también ayudar a otros a seguirlos. Segundo, un buen líder con responsabilidad colectiva de equipo delega, confía, brinda oportunidad a los demás, no se queda él como el caudillo de las cosas, y tampoco de los logros, comparte sus logros con los demás. Un buen líder con responsabilidad colectiva de equipo escucha y es tolerante. A mí me cuesta un poco con la decidia ser tolerante. Lo reconozco. Pero hay que orientar, hay que ayudar. No siempre tú tienes la razón. Hay que aprender a escuchar a los demás. ¿Qué están diciendo? Y si están diciendo algo con actos, con gestos, con palabras, léelos y busca en ellos la razón de ser para quien sabe poder inspirarlos. Número cuatro, un líder con responsabilidad colectiva de equipos, Inspira a la gente. Lo quieren seguir. Tú eres el líder no porque eres oportunista ni por suerte, sino porque tu trabajo y tu actitud, tus acciones, tus decisiones, así lo demuestran. Y la gente quiere seguirte. Inspiras a la gente. Un líder responsable colectivamente con su equipo es creativo cuando hay situaciones de problemas. A mí me da muchísima pena. Escuchar a algunos líderes decir no eso es, es imposible yo lo sé porque yo soy líder tú no me vas a decir a mí yo tengo experiencia no un verdadero líder es creativo para resolver problemas nunca ve las paredes sino cuántas puertas se pueden abrir en ellas un verdadero líder con responsabilidad colectiva de equipo trabaja por su gente se muestra identificado con las con las necesidades de los demás no como un acto empático hipócrita, oh no, yo te entiendo, no, si yo conozco tu caso, no, yo me pongo en tus zapatos, amigo, yo sé lo que estás pasando, no ese tipo de, de empático, sino aquel que realmente en su corazón y en su mente entiende la necesidad de las personas, se identifica con ellas, aunque quizás no pueda ponerse en sus propios zapatos, sabe lo que está pasando esa persona. Un líder con responsabilidad colectiva de equipo, no se conforma con lo que ya logró, no se queda en el logro inmediato o el mediato, avanza, busca nuevos proyectos, busca entender lo nuevo para poder proyectarse más allá de lo que ya logró conocer, utiliza todas las herramientas para poder avanzar y trascender hacia los demás. Si no tienes un programa en las redes sociales y ya tienes redes sociales hace 10 años, es porque todavía no has pensado en trascender. Yo no sé qué puedas tú decir en un programa. Yo no sé qué puedas tú compartir, pero aquello que tú lo haces o que tú lo hagas, siempre será apreciado por alguien. Porque trascender es crecer no solamente en ti, sino también crecer en los demás. Ya comienzas a germinar otras plantitas en el corazón de los otros. No te conformes con lo que ya lograste. Un líder de equipo responsable avanza, trasciende, busca nuevas oportunidades para él y para su equipo. En tercer lugar, un verdadero líder responsable también tiene responsabilidad social. ¿Qué es la responsabilidad social? Tuve el privilegio de enseñar un curso de responsabilidad social en, esta, en, en una universidad privada. Y siempre me gustó este curso porque aprendí yo más de lo que mis alumnos aprendieron. Es una cultura personal o grupal de la ética que se tiene en la sociedad. Escuchen lo que dice el, el párrafo. Dicho de otra manera, la responsabilidad social es la obligación de responder ante la sociedad en lo general o en lo personal. Ah, tú caminas por la calle, usas la vereda, botas la basura, usas el agua. Ah, no, pero yo la pago. Ajá, sí, claro. El otro día vi un, un, un, una imagen interesante de un niño que le preguntara, papá, ¿ellos son los hombres de la basura? No, hijo. Ellos son los hombres de la limpieza. Los de la basura somos nosotros, porque nosotros tiramos la basura en la calle y ellos vienen a recogerla. La responsabilidad social tiene otros conceptos íntimamente legados como la sustentabilidad y la sostenibilidad para asegurar nuestro futuro. ¿Por qué se creó este concepto de responsabilidad social? Porque deberíamos ser conscientes que las cosas que hacemos ahora tienen efectos en el futuro. Tienen consecuencias positivas o negativas. Las iniciativas, los criterios que los grupos en el mundo han tratado de concertar tienen que ver con preservación y conservación de nuestro planeta, de nuestra vida. El concepto de responsabilidad individual implica una percepción positiva o negativa de una persona o grupo y el impacto que tiene su interacción con la sociedad. ¿Qué impacto tuvo el comunismo? ¿Qué impacto tuvo el capitalismo? Ambos han tenido impactos positivos y negativos. La pregunta es, ¿cómo yo puedo, con esos pensamientos extremos, que ahora se han mezclado y ahora utilizan otros, otras descripciones, ¿cómo yo puedo, de manera ética, contribuir con mi responsabilidad social a mi comunidad. Este concepto se relaciona estrechamente con la ética y la moral, dado que las decisiones que toman tanto los individuos como las sociedades o grupos en general tienen consecuencias sobre el resto. Y hay que desarrollar una conciencia de conjunto. ¿Tú te imaginas en una comunidad política, cuando sus líderes no son responsables socialmente hablando, una comunidad religiosa donde no se desarrolla el concepto de comunidad, la gente se está muriendo al lado de la iglesia, y la gente ni siquiera se da cuenta y no puede ayudar. Responsabilidad social, de manera, yo voy a decirlo de manera muy sencilla, es que cuando tú estás yendo en tu auto, y ves a una persona empujando su moto, te detengas para ayudar, para solucionar el problema. Cuando tú veas un caño que está tirando agua, tú lo puedes ayudar a cerrar o buscar la manera de cerrar. Responsabilidad social tiene que ver incluso cuando tú te estás bañando y usas el agua indiscriminadamente, simplemente la dejas correr cuando te estás jabonando. Estás tirando el agua que ya ha sido procesada para beber. La estás tirando al mar de nuevo sin responsabilidad. Cuando tú tiras un pedazo de plástico eso que sacas alrededor de la botella y la tiras en la calle falta de responsabilidad social tienes que aprender el concepto que como líder tienes que tener el otro día una persona iba en mi auto tomó la gaseosa y la tiró le dije no, la calle no es tu basurero responsabilidad social es una necesidad en un líder por eso hablaba yo de tripartito una responsabilidad individual contigo mismo para construirte, responsabilidad colectiva con tu grupo para cumplir los proyectos que tú tienes con ellos, pero también de manera mucho mayor y global con la sociedad a la cual tú, en la cual tú vives. Dicho esto, entonces debemos desarrollar conciencia de la realidad con tu, con tu entorno más cercano y luego con los del otro medio. Ha, eh, si haces eso, te hace un líder responsable. Creer, en la realidad presente y aprovecharla también te hace un líder responsable. El entorno donde te desarrollas debe conocer tu persona como realmente eres cuando te ven o cuando no te ven. Quiere decir que tu empatía social no debe ser el fruto de un actor hipócrita. Por eso yo creo que la empatía no existe. Porque la empatía muchas veces es actuada. Es algo que a veces lo hacemos simplemente porque queremos quedar bien con la gente. Y muchas veces no somos francos, no atacamos el problema directamente o no resolvemos el problema de manera directa. ¿Por qué? Porque creemos que simplemente hay que ser muy cuidadoso en ciertos temas. Cuidadoso sí, prudente sí, pero no tener conmiseración con aquello que destruye nuestra responsabilidad social, individual y colectiva. Por esa razón, este seminario la estamos dando el día de hoy. El cambio a ser responsable es un proceso individual, no depende de los demás. Cambie, conéctate de nuevo con nuestra propia identidad, examinar cómo está nuestro mundo interior y exterior y cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean. Hay que autoconstruirnos nosotros mismos. Luego pasa a la acción y transfórmate. De esta manera podemos recuperar nuestro bienestar y nuestro nivel de autosatisfacción. Después de eso, la transformación comienza en nosotros mismos, porque el cambio es un proceso individual y personal, y nadie puede cambiarnos si nosotros no queremos cambiar. Se requiere una vida de autorreflexión, ser consciente de nuestra propia capacidad para lograr nuestras metas y conseguir cambios positivos y duraderos, sostenidos en el tiempo. Esto exige un compromiso responsable, manejo adecuado y responsable del tiempo de la energía, de las estrategias claras, realistas que podemos usar para poder crecer como personas. He allí el secreto. Tú no puedes ser un, un árbol de palta fuerte, sólido, si no te alimentas con el guano o los nutrientes que tienes que tener para ser un árbol sostenido. Tú no pretendas tener frutos en abundancia, si tú primero no construyes las bases de tus creencias, de tus convicciones, las bases éticas, morales que tú tienes. Yo no estoy hablando de hombres y mujeres perfectas y por perfectos, estoy hablando de hombres construyéndose, mujeres construyéndose de manera ética, moral, con profundas convicciones, con profundos principios que lo sostendrán en los momentos difíciles, en los momentos cuando la situación no siempre es venturosa. Finalmente, yo quiero que seas un líder responsable, porque tú construyes en ti la solidez de tus creencias y tu voluntad de servicio hacia los demás, te convierte en un líder colectivo, pero un líder colectivo con tu equipo con aquellos que están cerca de ti, que trabajan junto contigo. Y por supuesto, si tú logras ser una persona responsable contigo mismo, vas a entender que tu entorno tiene que ser cuidado, la naturaleza tiene que ser orientada, protegida, las personas tienen que ser protegidos, de tal modo que podamos convivir en un planeta donde todos somos conciudadanos o peregrinos, que caminamos hacia un mismo objetivo. Yo quise dar esta conferencia para ustedes. Porque creo que más de uno de nosotros todavía no hemos entendido cuál es nuestra responsabilidad individual, cuál es nuestra responsabilidad colectiva con nuestro equipo y cuál es nuestra responsabilidad social que nos convierta en líderes completamente responsables. Espero que esta conferencia corta te haya ayudado a restablecer el concepto que este mundo necesita estamos cansados de promesas, estamos cansados de gente que se entromete en nuestra vida y nos quiere decir lo que tenemos que hacer, pero si no queremos eso, entonces construyamos nosotros lo que nosotros queremos ser, influenciemos en los demás aquello que queremos que los demás entiendan desde nuestra perspectiva, y que finalmente nuestro mundo sea un mundo de un buen vivir, de un compañerismo, y aunque no todos seamos amigos, por lo menos que seamos convivientes de un mismo planeta, con un espíritu positivo de desarrollo y crecimiento que nos haga mejores personas, mejores servidores, y sobre todo, mejores hijos de Dios. Ojalá que esta conferencia te haya ayudado. Me gustaría escuchar un testimonio o dos de las personas que están hoy con nosotros y que puedan decir, sí, me has hecho ver algún punto importante. Quizás no mucho, pero hay algo importante que de repente hoy has comprendido como persona y que quieres comenzar a cambiar tu visión de las cosas para poder un día, no muy lejano, ser el líder responsable que la sociedad necesita para que podamos hacer una sociedad mejor. Adelante, prenda su micrófono y cuéntenos. ¿Cómo le ha ayudado esta conferencia esta noche? Adelante, adelante Héctor. Muy buenas noches desde acá, desde mi linda República del Ecuador. Doctor, doctor, doctor Boris, ¿cómo llega usted a todos los huesos del cuerpo? En realidad a fortalecernos, a nutrirnos, a darnos ese alimento para que el cerebro empiece a funcionar, que las neuronas empiecen también a trabajar. Doctor Boris, la verdad, yo tengo una admiración y un cariño profundo por usted. Gracias. A pesar de que yo estoy muy lejos, pero tan cerca de usted, Muchas gracias. doctor, muy agradecido porque, verdad, me llena del alma. Hoy tuve un problema, un problema, bien problema, con un hijo, pero esta conferencia me está queriendo salir lágrimas, la verdad. Eso hace que me limpie el corazón, me limpie mis sentimientos y siga adelante, siga luchando Felicitas. para no ser solamente un árbol frondoso. También una hierba buena, así sea chiquita, y demostrar que así se puede seguir adelante. Felicidades. Un abrazo fraternal, doctor. En algún momento doctor. estaré al lado suyo dándole un fuerte abrazo. Muchas pero gracias. siempre está en mis oraciones, porque soy un creyente, pidiéndole a Dios que vaya a usted con esa misma fuerza. Qué hermoso, oiga, saber que usted nos ayuda. No tiene ni un sueldo, de, hmm. de nada, sino... La verdad que es máster en este asunto. La Dios mira, le bendiga. Nada, nada de vuelta Dios le bendiga. Dios, Dios le bendiga, mi doctor. Muchas gracias, Bendito Héctor. Bendito sea. Sí, y buenas noches. Tengan la bondad de invitar gente. Esto se pierden en nuestras conferencias. En otro lado cuestan mil, dos mil. Y vea cómo aquí recibimos. Dios le pague, doctor. Dios Muchísimas le pague. Muchísimas gracias, Héctor. Prenda, gracias doctor. por tus palabras. Prenda su micrófono. Tengo el honor de tener hoy día aquí a mi gran amigo Edwin. Gusto de tenerte conmigo, Edwin. Qué gusto de tenerte, la verdad. Un saludo, un abrazo para ti. Adelante, Ricardo. Adelante. Hola, Boris. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué gusto. Qué gusto Buenas tenerte. noches a todos los oyentes en este momento porque estamos en una charla magistral de liderazgo. Bueno, tus palabras me llegaron también muy especialmente porque tú sabes que estoy en juntas vecinales de de seguridad ciudadana como a nivel de distrito en San Juan de Miraflores sí, ah, acá pues en Lima no, ya desde hace 12 años sí, estamos en el cambio de, de jefatura, de jefes de cada comisaría, ya están llegando los nuevos jefes, así que comience el trabajo también con ellos porque queremos hacer algo integral completamente nueva alcaldía y también nuevos jefes policiales para hacer un trabajo integral y creo que sí este, en este tiempo lo vamos a lograr Qué vamos bueno. a trabajar ellos y más bien quería avisarte de que de repente te estoy llamando para que nos des una charla pues dentro de lo que es seguridad ciudadana a nivel de División Policial Sur 2 o como también en las comisarías. ¿no? Así que por acá prepararemos los, los ambientes para que todo pueda ocurrir. ¿no? Y contar con tu presencia porque francamente se te extraña. ¿no? Se te extraña, lo hemos hecho antes. ¿no? Así bien. que y a todos los oyentes en este momento, francamente, palabras maravillosas porque me parece que Dios te ha puesto en un camino muy especial. Ese camino es de guiar mundos, claro. guiar a las personas, ¿no? Y, y más aún todavía el ser salvavidas, el salvar vidas, porque nosotros vamos caminando en la historia de, de nos, que nos toca vivir, pero realmente nos encontramos con, con muchos retos, como una carrera de 110 metros con obstáculos, ¿no? algo así. ¿no? y estamos saltando y saltando para poder llegar a la meta. Y la meta es poder llegar también a las personas. Así es. Porque creo que el contacto con el prójimo es lo que a nosotros nos. Y gracias por esa palabra, porque has llegado, porque pensaba, ¿cómo hago para poder dirigir a este grupo? Tengo casi 1.446 integrantes de Junta de Vecinales wow. solo en el distrito de San Juan de Miraflores. Así que tenemos que llegar con todos ellos y contrarrestar la inseguridad ciudadana, ¿no? Pero también aparte de eso, no solamente es la seguridad ciudadana, sino llegar al vecino para hacer otro más, porque yo nunca le digo que soy coordinador, nada de esas cosas le digo, soy vecino vigilante simplemente, como usted y como yo nadie más, conozco, y esa es el, creo que la, la mejor manera de llegar gracias, gracias, gracias por tus palabras estamos acá gracias Ricardo, gracias, te bendiga muy bien, adelante Edwin, quiero escucharte, prende tu micrófono coronel Edwin Albino, adelante, por favor. Te estoy forzando ahí, parece, ¿eh? Te estoy forzando ahí. Adelante. Sí, muy buenas noches, Boris. Eh, es un gusto escucharte después de y verte después de muchas lunas. Muchas sí, gracias, muchas gracias. Y le doy gracias a Dios, que hayan personas eh, orantes también aquí en, este, en esta conferencia, que... Sabemos que si anteponemos siempre a Dios, eh, las cosas que nosotros le pidamos, Él nos va a guiar por el mejor camino. Correctamente. Eh, ahora estamos por Iquitos. ¡Qué bien! El qué Iquitos. O que prepara las maletas. <risa> Mi mamá está viajando el 9 para allá. Eh, estoy aquí en, en Satipo ahora viviendo y la verdad contentísimo. Claro. Ya te he contado. Y qué bueno, qué bueno, estás trabajando en esa zona y Dios te bendiga en el trabajo que haces, te conozco, eres una gran persona, un gran líder policial y sé el servicio que tú das. Y por eso te tengo entre mis amigos y escucho todos los días los mensajes que tú me mandas, sabes que los tengo muy en mi corazón. Felicitaciones por lo que haces. Gracias, Boris, un gran saludo. Eh, siento muy contento con la amistad que tenemos y qué bueno escuchar las, las palabras de los amigos que están... En participando, saludándolos y probando que Dios los bendiga en estos momentos tan difíciles que tiene nuestro país. Así es. Gracias, amigo y, y, Boris. A ti también, mi querido amigo. Gracias, Edwin. Edwin ha sido mi decano en la, en la Escuela de Altos de, de estud Estudios Oficiales y gracias por todas las experiencias. Nos conocimos en lugares increíbles, como en, ¿cómo se llama? Santa Lucía, ¿no? Qué maravilla. Lugares maravillosos. Bueno, vale. tengo el vale. privilegio vale. de ser uno de los amigos de la Policía Nacional del Perú. Los quiero muchísimo. Aquí estamos teniendo contactos en esta zona. Te paso de cuenta que me han nombrado el teniente gobernador de Villa Progreso. Así que soy ahora el teniente gobernador. Estoy <risa> contento porque me han puesto aquí de autoridad. Y la verdad que es un gusto poder colaborar con mi comunidad. están muy contentos. La verdad que todo lo que pueda hacer yo en mi vida, lo voy a hacer. Porque mi lema es que el día que yo muera, en mi lápida exista una frase, lo he dicho en otras ocasiones, lo voy a repetir ahora después de mucho tiempo. Incluso les he dicho, no pongan ni mi nombre, solamente pongan, aquí yace un hombre que vivió la vida intensamente. Nada más, que pregunten quién es, ya se enterarán. Pero el deseo de ser presidente re... de la República del Perú. <risa> no creo, Héctor, Héctor. hay otros... También, vale, vale gente no. así necesita Perú, todo <risa> Ecuador también. <risa> vamos, vamos a seguir sirviendo en nuestra comunidad. Dios nos va a utilizar de alguna manera. Muy bien, ¿alguien más quiere dar sus palabras? Adelante, ¿cómo te ayudó esta conferencia? ¿Cómo te está ayudando tu vida y tu trabajo? Adelante, por favor. Dos o tres personas más que puedan decir algo. Gracias, Gloria, por tus palabras. Gracias, José, también por tus palabras. Que Dios los bendiga a ustedes. Gracias, Margarita. Muy bien, mis amigos, hemos terminado la conferencia del día de hoy. Que Dios los bendiga siempre. Esta conferencia lo pueden ver ustedes también en Boris un Canal, en nuestro YouTube. Si ustedes quieren compartirlo con otras personas, con muchísimo gusto lo pueden compartir. Un abrazo desde aquí. Que Dios los bendiga. Gracias por estar en la Escuela de Líderes los miércoles por la noche, todos los miércoles a las 8 de la noche, con este servidor o con un invitado que estará con nosotros siempre, dándonos las orientaciones necesarias para vivir una vida con optimismo. Buenas noches. Un abrazo para todos. Chao, chao.